¿Separados quiénes? Sabrina Roja, el Tupo López, Tupo López claro. este, Fátima Flores, con Roberto Marcos. La China Suárez. La China Suárez, Bueno, que tenemos un informe día. de presentación. Ay, ah, ¿no? Queremos ¿no? hablar con el Tucu, eh? Ah, ¿eh? A ver cómo nos ah, ven. A ver de cómo nos ven. Escribile, escríbile al Tucu. Mira todos con él. los famosos que se estarían separados. Sí. de separación. Sí. Ya estás más a mi lado, corazón. Separación de Sabrina Rojas y el tuco López. ¿Y el Tuco le dicen por Tucumano? En no, el no. Este impasse es en buenos términos, en Fátima. Excelentes términos. Confirma la separación. Sí. Tini de Poli Camila revueltos otra vez. Chaca, chaca, chaca, rumores de ruptura. Porque Dios me hizo carareta. Hace 10 días sí. estaban más enamorados que nunca. ¿Qué pasó? Ella quería acelerar los tiempos. Quizás una futura maternidad. Para hacerme sufrir más. La verdad, es que la farándula está. Oh. Que Dios. La separación de Sabrina Rojas y de Tucu López. Lo que me pone Sabrina es: me separé ese lunes. Ah, Después sí. de ese rumor. Claro, ahí está lo Porque que yo a mis contar. 42 años no me banco ni el rumor. ¿No se comprometieron. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue ¿cuál la primera reacción? Se enteraron por la tele. ¿Sí? ¿Los ¿No? anillos los tienen? A ver, los qué amigo, ¿eh? ah, ah. A ver, se arregló. Ah, ah. ah. Hola, ¿tú, ¿cómo estás? Estoy triste. pasando todo esto y nada. ¿Qué fue lo que pasó? El López Suelta. había estado el día jueves con una chica que se llama Damaris. Damaris, creo que se llama. ¿Qué? ¿Hablaste con ella? Sí, sí charlamos, charlábamos. Me dicen que los tucumanos son muy infieles, son piropiadores. ¿Sí? Dije bien la palabra. Hace un gusto sí, conocerte, de hermosa, Damaris. ¿eh? ¿Te intimaste con el Tupur López? No, ah, no, no, no. Tengo la información de que ellos pasaron la noche juntos. ¿Cómo Sabrina llega a enterarse? La información, el robot que, que dijo Nancy. Ah, no por televisión, Sabrina. No. Sí, sí, sí. Ah, raro. Ah, ¿Qué te aconsejó él? No, diga no, no la verdad. Adice. Hablamos y me dijo que diga la verdad. Ah, bueno. Entonces podés contar. Claro, <risa> con de sí, ¿Por sí, qué le contesta a Nancy estoy separada? Porque estamos separados. ¿Están separados? De Paul y Timmy Stuen. Sí, tini, en este recital del fin de semana, habló Exacto. del final de las relaciones. Cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y, y vos estando en esa relación y en ese vínculo, ya sabías que iba a terminar así. ¿No están separados? Pusieron un video de Tini hablando de la ruptura amorosa, pero ella ah. no hablaba del presente. Claro. y ah. Ese tema está particularmente dedicado a un ex. Sí. Con Yatra, ¿vas a actuar? Sí. ¿Cómo están sí, sí. ustedes? Él, él habló hace poquitos días de vos, habló re bien de vos, que tiene un gran recuerdo, que están súper bien. ¿Vos tiene ¿Cómo ¿Tiene otra estás? novia? No sé, no sé. Ah, no. No sé, yo no... Yo le no ¿Cómo policías. está ella? No sé. ¿Qué problema hay? No, ni ella puede poner una foto con Depol Te amo, amor y la de las especulaciones ¿Sí? se van al garete Al segundo sí. La China Suárez Anunció su separación de Russell King Me estás jodiendo sí. No Tener que soltar a la persona Con la que querí envejecer Es triste Estás Muerta de amor Lindo, nene Se me nota mucho terceros en disco oh, Estamos hablando de que está metido Trueno Que también es un cantante de trap Estaba metido vos también, también. Me da bronca que se separen La gente que tanto se amaba Es la historia de un amor primera. No, y si no, las no, que faltan, no. así te las voy a destacar. y culpa del eclipse. Los, los tucumanos, que cobraron los tucumanos, chicos. <risa> por... Carmen, te las, <risa> las Carmen, te amo. Carmen, te amo. Yo sé que te lo dije, <risa> pero dice Carmen, no, que los tucumanos son infieles. Que ver. Bueno, no, chicos, no, siempre no. la ligan los futbolistas, que una vez la ligan los, los tucumanos. Los no, tucumanos no, chico, no, chico, no, no, los no, ser futbolista y tucumano. no lo Yo los quiero enchufados como estábamos al comienzo de este programa, porque decíamos, están separados. ¿Pero por qué? Pero ¿Por qué? porque, uh -huh. a ver, venían de una crisis, Sabrina sí. Rojas y el Tuco. Es la, última, en la última separación a las 11 en punto del día de hoy. Lo cual lo que dice que cuando terminemos el día tengamos otra. Okay. No nos está el eclipse. se separan, ¿por qué? Porque eh, venían ¿qué de una crisis y el Tuco... ¿Qué, tupo, qué no, detona la separación? Porque una crisis la se fue a, a un boliche de Carlos Paz sí. y ahí se encontró con una señorita cuyo nombre es Damari. Ah, no no una chica que estudia... Pero el Boliche, ahí se Monti, Monti. está, está haciendo no. como boliche. Se, yo no me lo voy a ofender al tucu, pero parece como que se encontraron. Se cruzó. No. Se cruzaron en el boliche. y pasó? No, no, no, no se no. arregla una discusión o una crisis chica? yéndose un boliche da, a hacerse el gato. No, no, ¡No! ¿Pero por qué no, ¿pero ¿por qué se iría a ser el gato? Claro, yo discuto con Mauro y se me va a bailar con los amigos oh, quede tranquila, tu no, que no, no, y tiene ahí, la cerradura no, cambiada pero ¿no? se va a ahogar las penas con amigos no. ¿no te podrías ir vos a tomar Exacto. unos tragos conmigo no, no, a jugar no un jueves? no, no existe, y además, escúchame, si lo vieron junto con esta chica, tomó unos tragos y habló, ¿qué tenés que hablar? ¿qué le preguntas? ¿a qué se dedica? no, se está haciendo el gato por el Es decir, estoy triste porque la mujer más diosa que eso no Roque. se lo dijo. Le cuenta sus penas. ¿Y cómo sabés que no porque se lo dijo? Bueno, porque hay gente, que, los que lo vieron... a ver ¿Cómo surge la noticia? No sé noticia? cómo surge, contame. Porque los vieron, los vieron, es cierto que tomaron algo... Pero, pero de, señor, pero señor Monti, si una persona no quiere que la vean, no va a un bolicho... Claro. Bueno, aplico, yo pero apoyo lo que le no dicen bolichos esa fiesta.